Vas a saber cómo se puede volar Sin avión y sin salir de nuestra habitación Te haré volar hasta la eternidad Vas a llegar a un mundo tan irreal que no querrás volver aquí, querrás siempre volar. Vas a saber lo que es felicidad. Volaremos juntos, estaremos siempre igual. Tú serás muy jovial y cuando lo hagamos nos iremos más allá, desde aquí hasta Londres o París, ven a volar, que tengo la sensación que el corazón quiere volar y se niega a aterrizar, ven a volar. Hasta el fin Vas a volar Vas a volar Así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 Así ah,